Soy Mariana Amporo Zamorano, presidenta de la agrupación de personas mayores Plumas Literarias y nos encontramos acá en la Biblioteca 47, que es nuestra sede de reunión, para ya ver bien el, todo lo eh, referente al sexto festival literario del adulto mayor que eh, se inicia ahora en marzo. Decidimos... Hacer, un, hacer algo porque nosotros nos reuníamos, hacíamos talleres, tomábamos once, pero queríamos abrirnos a la comunidad. Y decidimos hacer un festival literario, que sin tener un peso, un festival literario y nos dirigimos a la municipalidad, a la unidad del adulto mayor y ahí nos recibieron con los brazos abiertos. El nombre del proyecto que ganamos este año es el sexto festival literario del adulto mayor. Literario porque es en el, en el fondo, en la parte principal es el concurso que nosotros hacemos para los adultos mayores. Ese es el fin del fomento lector y del, y del proyecto. Dentro del festival un concurso literario para el adulto mayor, pero que sea un festival, que sea un, una fiesta. Mi nombre es Mauricio Valencia Cárdenas, soy pintor. Llevo trabajando en la pintura ya toda una vida, casi como 40 años. El nombre del proyecto es Bosque Fragmentado, que son pinturas con trazos de identidad. Eh, ...hace mención más que nada al encuentro del ser humano con la naturaleza... ...en este caso a través de la pintura y la madera... ...el título nace porque re refleja un poco esta conciencia ambientalista... ...en el sentido de que el hombre está, y el ser humano... está descuidando su entorno natural... ...los bosques acá de la región de Magallanes... ...los bosques australes... Eh, ...muchas veces están contaminados... ...están siendo destruidos... ...y este, esta obra intenta reflejar... ...o acercar al ser humano con su naturaleza, con su entorno... ...entonces la, el desafío es bastante grande porque... ...nosotros sí. vamos, vamos a crear una obra en fragmentos pequeños... ...pero que se van a unir al final... ...en un formato bastante grande... ...de 6 metros de largo por 1,5 de alto... ...una especie de panorámica... ...donde uno va a poder este, eh, ver o apreciar un poco... ...un bosque representado con astillas flotando detalles de, de árboles y también elementos humanos como detalles de rostros, miradas, expresiones, mezcladas con ese, con ese entorno. Agradezco obviamente la confianza del, del Ministerio en este caso con los fondos concursables de haber podido este, de poder concretar esta idea. Y está también la responsabilidad de cada uno de nosotros de tratar de en, en cada obra ir tratando de superar su trabajo anterior. Soy Iris Fernández Soto, eh, soy artista visual, eh, diplomada en la Universidad de Magallanes en Mención Pintura. Soy orfebre al mismo tiempo, me, me gusta confeccionar joyas inspiradas en lo étnico. Me llama la atención las diferentes etnias del sur. Eh, me encanta destacarlas porque pienso que son parte importante dentro de la historia de Chile. Mi, mi proyecto se llama Mito Celdan en Orfebrería y Lana de Oveja Pintada. Se trata de resaltar lo que es toda la mitología que se usó en el mito Celnan, Ya eh, cuando se, se juntaban a los adolescentes para pasar a la vida adulta y eh, a través de la plata y la lana de oveja pintada, hacer diferentes eh, joyas. ...de corte femenino... ...que comprende aros y, y collares. Agradezco al Ministerio de la Cultura y las Artes... ...la oportunidad que me da a mí... ...de poder representar... Eh, esta, ...estas culturas del sur de la, de, de la Patagonia chilena... En pleno, high, en pleno vuelo voy high, en pleno vuelo voy high, yo voy a gozar esta life. En pleno vuelo voy high, en pleno vuelo voy high, en pleno high, yo voy a vivir con the style. <tose> en pleno vuelo voy en pleno voy high, en pleno voy high, yo voy a gozar esta En pleno vuelo voy high, en pleno voy high, en pleno voy a vivir con the style. Mi nombre es Diana díaz Nayil, mi compañero es Pablo Alarcón y somos los organizadores del Festival Reggae Jamming Paragonia, que fue un festival que realizamos el pasado 2 de junio eh, a través de un fondo de la música que logramos adquirir. La idea del festival nació no de, de Diana, mío y de otro amigo más, que es Felipe Contreras, y surgió la necesidad de, de querer presenciar eventos en vivo de reggae, básicamente, y porque nosotros somos seguidores y ejecutores incluso de aquel ritmo. Por mi ventana pude ver el sol salir, me levanté y me dieron ganas de seguir y vivir este año lo diferente es que traemos bandas el año pasado fueron solo en sí que era un dj tira una pista y un cantante entonces este año vienen dos bandas bastante reconocidas y bastante potentes en el mundo del reggae fue es bonito ver eh, a toda la familia reunida en un evento cultural. La gente llegaba con frazadas, se sentaba en el suelo eh, y nos dimos cuenta que es necesaria eh, actividades eh, de música abierta a la comunidad. Este es a esta instancia, los dejamos a todos invitados para el sábado 8 de junio. ...en el gimnasio del Liceo Sara Brown... ...a disfrutar de esta segunda versión... ...del Festival Reggae Jamming Patagonia...